Son humectadas por la solución nutritiva de diversas formas. En este caso a mi espalda tenemos tres sistemas. El primero es una pileta que se denomina raíz flotante, floating, rafting. Tiene otros nombres más en inglés. El segundo son los caños que son eh, se denominan NFT, en su sigla en inglés, que quiere decir nutrient Field technique, una técnica de field de nutrientes. Las raíces son mojadas por una película de agua, perdón, en el primero ahí el toro les va a mostrar, vamos para allá